Buenos días a todos y a todas, gracias por estar aquí en primer lugar. Y bueno, como sabéis, la charla de, de hoy, dentro de la cuenta de Ciberespiral, eh, va relacionada eh, el charlar sobre las metodologías activas y el breakout. Para eso está eh, Azu Vázquez, que bueno, pues ahora se, se presentará y que nos cuente un poquito qué hace y cómo lo hace, que además es muy interesante. Gracias, Pepe. Eh... Ana nos decía que ya era de infantil, primaria, formadora de educadores, o sea que tenemos aquí un perfil muy amplio entre, uh -huh. entre todos. Nuria es de formación profesional, tenemos la representación de educación física. Educación física. Y nos, nos decía Fran que él iría saliendo y entrando porque tiene otro compromiso que si no os importaba, en absoluto, Fran. Esto es totalmente flexible. Uh -huh. Bueno, pues gracias Pepe por darme la palabra. Yo me llamo es Azu. Eh, soy maestra y profesora de diferentes niveles educativos. Cuando empecé a, a trabajar, mi primera carrera es educación infantil, he estado 10 años como profesora de infantil, tanto en el 03 como, el, como en el 36, donde aprendí muchísimo, sobre todo con, con el tema de, de las metodologías activas, que luego indagaremos un poquito en lo que es. Rosa nos dice que se va a apuntar al curso de Metodologías Activas. Bienvenida, Bien. Rosa. Seguro que aprenderé muchísimo de ti. Eh, actualmente estoy trabajando en FP en una escuela de, que se situada en el centro de Barcelona, que se llama Escuela Técnico Profesional Xaviac. Eh, soy doctora en Educación y, y TIC. Eh, también soy miembro del grupo de investigación EduLab de la UOC y de la Junta Directiva de Espiral. Y ahora mismo en, estoy centrada en la formación profesional dentro de mi escuela, que es la que os he comentado. Y lo que doy sobre todo es el ciclo superior de, de educación infantil. Es decir, eh, trabajo con aquellos chicos y chicas que quieren ser educadores en el 0-3. Y es una tarea realmente apasionante. Te toca, Pepe. Bueno, eh, mi nombre es Pepe Soriano. Eh, soy pedagogo de formación y llevo 18 años ya. ...relacionado con las nuevas tecnologías y, y la educación. Eh, orientado sobre todo a, a e-learning, plataformas, gestión, diseño instruccional... ...y en los últimos años, porque bueno aunque me gustan mucho las nuevas tecnologías... ...también me encanta y me apasiona el contacto directo con las personas. Así que no puedo decir que no cuando me plantean cualquier curso presencial... ...cualquier seminario, taller. ¿vale? En los últimos años, desde hace tres años... Eh, que hice mi primer escape room, dije esto tiene mucho potencial en educación, y bueno, pues ahí estamos peleando y haciendo proyectos para bueno pues para distintos cursos, universidades y demás, haciendo proyectos relacionados con gamificación, y sobre todo, más concretamente, con, con los breakout edus o los escape rooms, que bueno, que en un ratito eh, os explicaremos quizás las diferencias. <risa> eh... Ana nos comentaba, mientras hablabas, el hecho de que en educación infantil eh, la metodología que allí se trabaja tiene un gran potencial. Y de hecho, mm, observando uh -huh. educación infantil, podemos aprender muchísimo para, para aplicarlas en las otras etapas educativas. Por ejemplo, en hay un señor, un investigador del MIT que se llama Michel Resnick, que tiene una teoría que se, que se denomina Lifelong Learning Kindergarten. Que habla precisamente de eso, Ana. Eh, Restig nos plantea que la metodología por excelencia que se basa en el, en el alumnado, eh, personalizándola y, y dándole protagonismo, es la que se, se plantea en las primeras etapas educativas, es decir, en educación infantil. Y él dice que deberíamos estudiar esa metodología e implementarla en las otras etapas educativas. Y de hecho... Eh, él está rompiendo moldes porque está traspasando directamente eh, aspectos metodológicos del 03 al mundo universitario, que es el que él se dedica. Entonces, creo que esta lectura te, te, gustaría, te gustaría mucho, Ana, y quizá a los demás también. Tiene es, él, tiene un libro que se llama así, Lifelong Learning Kettergarten. Y es realmente apasionante y empodera mucho el, el 03, que es una etapa que, que a veces es un poco menospreciada socialmente. Hmm. Ana dice que no puede estar más de acuerdo contigo. Sí, claro, Ana, además que tiene esta perspectiva desde infantil hasta los, hasta los más mayores. Muy bien. Pues si queréis, podéis ir, irnos haciendo preguntas. Si no, voy a comenzar yo preguntando a Pepe, ¿te parece? Venga, dale. Qué nervios. Ah, mira, dice que sí que la conoce, que este otoño estuvo impulsando un MOOC. Muy bien. Dice Ana. Muy interesante. Uh -huh. eh, explícanos qué es esto del breakout edu. Bueno, eh, el breakout edu, primero tendríamos que remontarnos a explicar qué es un escape room. Yo os planteo a todas las personas que estáis eh, a el, ¿no? el, el, el MIT desde Espiral. Uh -huh. <risa> Juan Carlos, que había dicho y había saludado antes, pero no, no le habíamos mencionado. ¿Qué tal Juan Bienvenido. Carlos, buenos días, <risa> es verdad. Que no te habíamos saludado. Bienvenido, bueno, gracias pues... por estar aquí. Otro crack, Juan Carlos. Sí, a tener en Recusos cuenta. cosas para clase? Gracias, pues, Ana. Bueno. Pues si el batería está en abierto, lo consultaremos. Porque puede ser muy interesante. Sí, entraremos. Sí, sí. Muy bien. Pues no, como os decía, eh, yo os planteo también a la gente, los compañeros y amigos que están, que están ahora mismo en directo, que, que nos comenten si, si han hecho alguna vez algún escape room eh, de ocio, ¿vale? De los que tú vas a una sala, la reservas, pagas, te lo pasas bien o no y luego sales y pagas, ¿vale? Porque ya os digo, estaba comentando un poco al principio de la, de la presentación, cuando yo hace tres años hice mi primera sala en escape, un escape room, mmm, pensé, esto tiene un gran potencial, o sea, el potencial que permite adaptar la materia la materia la curricular, a, uh -huh. a un entorno gamificado, eh, me parecía que era, que era sensacional. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, que a veces me, me, me <risa> voy por las, por las ramas, ¿vale? Eh, el Breakout Edu sería una versión educativa de un escape room, ¿de acuerdo? Los escape rooms sabéis que ahora mismo están en pleno auge. Hay actualmente más de mil empresas en España y más de 1.600 eh, salas. ¿De acuerdo? Y, básicamente, ¿en qué consiste un Breakout Edu? Eh, respecto a las diferencias en un Escape Room, en un Escape Room, normalmente, el objetivo es salir de la propia, de la propia habitación, salir de, de la sala en un tiempo determinado haciendo una serie de pruebas que no tienen nada que ver con ningún... Pueden ser pruebas de lógica, puzzles o cualquier cosa para el estilo. Cuando nosotros adaptamos eso al nivel educativo, eh, hablamos de un breakout. La diferencia fundamental es que el escape room, el objetivo final es salir de la habitación o de la sala en la que estamos eh, encerrados y el breakout, edu, lo que normalmente eh, el objetivo final es abrir una caja donde vas a encontrar un objeto. ¿De acuerdo? Porque, bueno, pues eso de encerrar a los alumnos, pues todavía está mal visto. <risa> Yo siempre hago un poco la broma de, a ver, podemos decir que si hacemos un breakout edu, podemos encerrar a nuestros alumnos, decir que estamos innovando y encima además nos pagan por ello. Es decir, es, es, es perfecto <risa> hacer. Es genial. <risa> Dice Frank que eh, he adaptado la idea de Skate Room a una jornada de salud en su, en su IES. Perfecto. Perfecto, Fran. Si tienes el material, nos lo compartes porque nos interesará mucho, ¿verdad? Uh -huh. Luego lo, lo consultamos. Hola, Ana. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, Ana. Mira, ¿Xavier? Xavi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues, uh, a ver, no, no, me he perdido un poquito. Si alguien había hecho alguna... Mira, Ana nos comparte eh, el no, link no. De, del MIT. Sí, se ha ido, han ido presentándose diversas personas y luego Fran nos explicaba eso, cómo había adaptado la, uh -huh. la idea a la salud del IES y también reforzaba la idea que habíamos dicho de que los educadores de infantil son los de la base y que tenemos mucho de aprender de ellos, nos comentaba. Uh -huh. okay. Okay, y, y Ana nos ha compartido aquí el, el enlace sí, el link. con todo sí. el tema de Resnick y el MIT y la teoría de, de las metodologías activas surgidas del, del 03 o las primeras etapas y adaptadas a todas las superiores. Y bueno, si nadie, si nadie te lanza la pregunta, te la lanzo yo, Azú. Uy, eh... yo tengo muchas para ti, pero vamos intercalando, sí. <risa> ha sonado un poco como amenaza, ¿eh? Sí, <risa> lo es. Ups. Eh, yo quería Pero preguntarte, me... explicándos eso de qué son las metodologías activas, cómo las podríamos definir. Vale. O sea, así, así en o frío, ¿eh? las metodologías activas no, no es un concepto nuevo, sino que los y hay grandes pedagogos que, que se han basado en ese modelo. Las metodologías activas básicamente son metodologías de aula que se basan en, en el estudiante, o sea, que el estudiante es el centro y que es él, como sujeto activo, el que aprende. En estas metodologías, el profesor no tiene un papel central, sino que tiene un papel complementario y va guiando los procesos. Pero no tenemos al alumno como un ente pasivo que escucha como algunas metodologías más clásicas del siglo XIX, sobre todo cuando nació toda la educación generalizada, que era una una respuesta a las necesidades del momento de educar la sociedad en general y en la cual el alumno juega un papel pasivo, sino es una evolución. En el centro está el estudiante que aprende eh, no solo haciendo, sino también creando, y a esto las TIC ayudan mucho porque empoderan los procesos, y el profesor eso guíalos, guía, le guía, pero él es el protagonista y él es el que hace y crea y mediante esta creación aprende, y desarrolló sus competencias. Sería eso muy resumido. No, no, muy bien. Queda queda claro también, además, un poco diferenciarnos, quizás, de, de esas clases magistrales. Gracias, y Ana. Pasivas. Sí. Es empoderar a los estudiantes, exacto, empoderar a los estudiantes. Mm. Y en todos los momentos, porque a veces, cuando empoderamos los estudiantes, los empoderamos en ciertos momentos procedimentales, pero, por ejemplo, se nos olvida empoderarlos en el momento de evaluarlos. Es decir, les decimos, crear vosotros, pero a la hora de evaluar, no, no, no, no, eso es cosa nuestra. Eso Ahí el profe se guarda para él todo el poder. Y entonces es darle un poco la vuelta, ¿no? Si el alumno es el protagonista, démosle a él el poder siempre de manera, de manera guiada, ¿no? siempre sintiéndose acompañado, pero que sea él realmente quien viva. Y quien sea la persona más sí. activa de todo el proceso. Había. Una vez estuve con, haciendo un estudio con diferentes grupos de estudiantes en diferentes escuelas y fue muy, muy curioso porque había, esos estudiantes en sus escuelas habían hecho un cambio, ¿no? De, habían pasado de las clases magistrales a trabajar con diferentes metodologías activas. Y todos sí. los estudiantes de todos los centros me decían lo mismo: que era, por fin nos sentimos útiles. Y yo lo traducía y digo, ¿qué queréis decir? Que no, antes, bueno. cuando estabais ahí sentado escuchando, os sentíais inútiles. Me decían, sí, estábamos allí, escuchábamos, memorizábamos, hacíamos un examen y se acabó. Y dice, y ahora realmente nos sentimos que aprendemos y que esto sirve para algo. Entonces, también se asocia con todas las teorías del aprendizaje significativo, por ejemplo. Uh -huh. Ya ves que yo la... me enrollo, lo siento. Sí, sí, sí. Estaba acordando de la, de la, de la, educación, la educación bancaria de Freire, ¿vale? que al final también es un poco lo mismo, esas clases magistrales y evitar que, que bueno, al final tengas que vomitar directamente los contenidos sin que haya un aprendizaje significativo y sobre todo también aprender haciendo, ¿no? De Dewey en el Pero que sí. realmente haces, creas y, y, y transformas, ¿no? Uh -huh. que es importante en ese sentido. Ana Vera sí si nos hablaba de, de, de la evaluación también y de que sea continua e integrada. Mm. Muy buenos sí, conceptos. Sí, uh -huh. Y Ana nos dice eso, que lo que aprendan le sirva para algo realmente, que lo encuentren útil. Sí, Joseph dice que si cambiamos ah. la evaluación lo cambiamos todo. <ríe> Neus San Martín, San Martín tenía que salir, gracias Isabel <ríe> Sí, exacto. <ríe> No, Mati. Gran lectura de, de verano. Tiene un libro del 2010 que, si no lo habéis leído, puede ser una gran lectura para, para este verano y para, o si no, para releerlo. Yo creo que me lo voy a releer. Eh, uh, Azu, Ana te estaba haciendo una propuesta para, uh -huh. para ir a, a dar una charla a la, a, la, a la Escuela de Oficial de Idiomas de Castelló. Ah, bueno. Ana, vale. Ana Múnix. Eh, no, no, no. no. Ana, Mauricio, eh, no. Ana, Vera. Ana, Ana Bernuto, creo que es. Vale, pues luego lo, ¿Vale? luego contactamos sí. y lo hablamos. Sí, en un momento dado yo os puedo servir de, de, de link. ¿Vale? O sea que. Perfecto. Sin, sin problemas. Gracias. Muy bien. Bienvenidos a los lo consejos Rafa, se ha, y, se ha unido. Y Ana, que nos está proponiendo muchos autores. Ana es una crack, o sea, lo que nos recomiende Ana nos fiamos. Totalmente sí. recomendable. Neusa Martín, sí, también. Muy bien, pues sigo preguntando yo. A ver, Pepe, a ver. Cuando hablas del edu y de no, que no cerramos los alumnos, que finalmente abrimos una caja, me, me preguntaba, ¿qué recursos como docentes necesitamos tener para hacer un edu de calidad? <risa> eh, realmente, yo... Eh, con todo el tiempo que llevo impartiendo cursos de, de Breakout Edu para, uh -huh. para profesorado, va a sonar un poco extraño, pero muchas veces lo que nos falta a los adultos en general es imaginación. Uh -huh. vale, Porque eh, al final lo que ocurre muchas veces es que tú, en los cursos que, que, que tenemos, y, y obviamente en Espiral también, que por esto es un poco también esta charla para, para dar a conocer... Eh, los cursos que, que va a ofrecer en la Escuela de Verano Espiral, en 2020, eh, hay pues más de un centenar de recursos en el que puedes adaptarte prácticamente a cualquier, a cualquier nivel educativo y cualquier eh, materia curricular. Lo que ocurre es que muchas veces mm, estamos muy enclaustrados, muy encajonados en mm. eh, una narrativa eh, sencilla o con... Hola, ¿qué tal? <risa> Entonces, eh, creo que fundamentalmente necesitaríamos dos competencias. Una, la competencia narrativa o toda aquella cuestión de desarrollo de historias y que puedan hilarse un poquito, que al final pues, estaríamos hablando de esa competencia comunicativa de forma amplia. Y luego, obviamente, algún tipo de competencia digital mínima uh -huh. incluso, porque hoy en día eh, con el boom de, de los breakout edus hay muchísimas páginas web que nos permiten hacer candados digitales por ejemplo, nos ha pillado en plena pandemia durante dos. Eh, estaba tutorizando dos, dos cursos de, de escape rooms educativos y la gente se estaba planteando ya, eh, en vistas al próximo año, para asegurarse de hacer breakouts eh, digitales. Hoy en día hay multitud de páginas que te permiten, en cuestión de minutos, tener candados digitales y que puedes enlazarlos unos con otros y que puedes crear esa, esa narrativa a través de las distintas, de las distintas pruebas. No es, no es complicado, sí que es verdad y esto no os voy a mentir y lo digo siempre, no es un proceso rápido, ¿de acuerdo? Porque es un proceso creativo empezar desde cero a algo cuando a veces no tienes todas las, las herramientas ni las conoces sobre todo, no, no que no las tengas sino que no las conoces o no las has usado, a veces puede ser un poco más lento. Pero sí que es verdad que tal y como vamos avanzando y hacemos más o vamos mejorando eh, estas actividades gamificadas la verdad es que, Luego cada vez cuesta cuesta menos de hacer. Uh -huh. bueno. vale. Damos la bienvenida a Manelar y Elena, compañera de, de la hola, escuela también. Hola. Eh, cuando hablabas plata me surgió una duda. Sí. Los breakout edu eh, serían específicos de un tipo de entorno o podíamos aplicarlo a presenciales, virtuales, modelos blended? Normalmente cuando hablamos de, de breakout edu o esquema uh -huh. educativo eh, uh, suelen ser de una única sesión uh -huh. ¿vale? y normalmente suelen sesión? durar sí, eh, aproximadamente una hora, 90 minutos. Depende un poco de la de la, de la materia. ¿Vale? A mí, por ejemplo, me gusta normalmente cuando, son, uh, cuando he desarrollado breakout edus pensados en, en materias curriculares, uh -huh. eh, me gusta también al final incorporar una parte de reflexión en el que todo el alumnado pues en un momento dado pueda hablar, comentar cómo se ha sentido y sacar de, de las pruebas y demás un poco aquellas, aquellas cuestiones de materia que, que creo que son interesantes, que, que compartamos y que, y que, hablamos, que hablemos abiertamente. ¿no? Entonces, eh, la pregunta era... <risa> Sí te vale, podía si eran presenciales, sí, sí, sí, perdón, si sí. Sí, sí, eran presenciales. Normalmente eh, uh, de, uh, en un presencial eh, se pueden introducir eh, distintas uh, pruebas que sean digitales y que puedan utilizarse a través de internet. A mí me suele, me, me gusta eh, incluir distintas, distintas pruebas que sean que, que sean de manejo de TIC, eh, formularios, candados digitales, códigos QR, buscar información y demás. Y también está la posibilidad de que sean totalmente totalmente online. De hecho, como curiosidad, eh, desde el momento pandemia, los escape rooms digitales se han multiplicado. O sea, sí, sí, sí, ha sido algo, algo bestial. Incluso las propias salas comerciales, para no perder un poquito ese posicionamiento y que la gente siga un poco enganchada, incluso ha, ha desarrollado ha desarrollado salas digitales para poder, para poder ir haciendo las, las distintas pruebas. Muy sino bien. curioso, la verdad. Damos la bienvenida a diferentes personas que han ido llegando. Por ejemplo, Silvia y María uh -huh. Fortuny y Ana, Ana Municio, nos destacaban que es muy divertido, además de hacerlo, montarlo, ¿no? diseñarlo. Yo disfruto mucho, sinceramente. También es verdad, es un proceso que, que, bueno, pues cuando quieres hacerlo bien y son para grupos grandes y demás, cuesta. ¿Vale? Pero, pero sí, es un proceso que, que disfrutas mucho. Ana dice que en los online el reto es conseguir la colaboración de equipos. Eh, yo, por ejemplo, en ese sentido, lo que estoy haciendo son crear distintas salas. Uh -huh. Depende de si la herramienta de videoconferencia me permite hacer grupos de trabajo, directamente eh, creo grupos de trabajo y esos son los grupos en los que tienen que ir Haciendo su, su propia... Y si no, pues distintas salas independientes con su link y, y dejar ya incluso la, el primer link en el que tienen que empezar. Es la, es la manera. Y en, los, y en los online que se están haciendo ahora, eh, muchos de ellos gratuitos, eh, te, permite, te, permite, te permite ya crear eh, esos escapes a través de las de las videoconferencias. Estaba comentando... Yo sé, yo pedía un ejemplo. Ejemplos. Sí, un ejemplo. A ver, pues mira, eh, el último que me ha pillado a mí con el pie cambiado y además es que en febrero, finales de febrero, hice un comentario que ahora me arrepiento un poquito. Eh, el último que estaba yo, el último Breakout Edu, que estaba moviendo para... para darlo como ejemplo, sin materia curricular, pero como ejemplo para que los profesores que iban a empezar el curso eh, supieran qué es esto de un Breakout Edu, básicamente era eh, una caja, es una caja de bloqueo con 12 candados y dentro hay una bomba vírica hecha con eh, arduino con una cuenta uh -huh. atrás que yo Ajá. puedo activar desde el móvil. ¿De acuerdo? Entonces, eh, yo lo que hago es que los dejo fuera del aula y directamente eh, yo me pongo mi bata de científico ¿De acuerdo? Y aunque, mucha, normalmente lo que intento es que no me conozcan. Es decir, que el primer contacto sea inmersivo directamente. Entonces yo les abro la puerta y les doy un sobre. Ese sobre contiene unas tarjetas y me sirve a mí para hacer grupos y además para romper personas que se puedan conocer. Porque normalmente tú entras con la persona que conoces que has estado hablando. Con lo claro. cual, estas personas van ya por separado. Eh, entonces les vendo toda la historia. Sabéis que, gracias por venir, sois de una organización secreta, tal, no sé qué, una compañera vuestra que es la protagonista de la historia, de la narrativa, eh, hace dos días que no da señales de vida, estaba metida dentro de un laboratorio que está desarrollando un virus altamente mortal y tal, no sé qué. Vosotros sois los expertos, eh, no sabemos nada de ella, pero sí que hemos, eh, nos ha llegado al buzón seguro esta caja que hemos hecho hemos visto que tiene 12 candados con una bomba vírica que si el tiempo atrás mmm, acaba, pues vamos a morir todos. Así, <risa> tal cual. Entonces luego hay tres cajas, sí, tres cajas grandes para cada uno de los grupos con totalmente pruebas diferentes. Y luego, además, a mí lo que me gustan las estructuras es que primero empiecen de manera individual y, eh, bueno, Ana se ríe porque Ana lo ha, lo ha, lo ha visto y lo ha vivido. Sí. <risa> Ana lo ha vivido. Lo ha vivido Ana como Benito. alumna. Sí, sí, sí, sí. sí. Ana Amo. lo ha vivido como alumna. Y, uh, y luego lo que me gusta es que todos los grupos, los tres grupos que trabajan de manera individual, tienen que unirse en una prueba final, ¿vale? Para fomentar uh -huh. tampoco también un poco el, el, la, parte, la parte de trabajo colaborativo. Uh -huh. Eso es un poco la narrativa. Al final, la narrativa... Joseph, era, era algo, es algo relativamente sencillo. Se tiene que proponer un problema y una situación que el alumnado, de manera activa, tiene que solucionar eh, uh, obteniendo el objeto final que hay dentro de la caja. Y eso puede ser desde un USB, desde averiguar quién es el asesino eh, o desactivar una bomba. <risa> ¿Vale? De nada, Juan Carlos también comentó, comentaba comentaba sí, sobre la diversión del proyecto y, y Ana dice que se lo pasaron genial, Ana ¿y aparte sí. y aprendisteis? aparte de supongo que sí, ¿verdad? porque aparte de de pasarlo en general seguro que con esa metodología tan tan inmersiva, tan significativa tan lúdica se aprende, y la siguiente pregunta es si quieres ¿qué se, que se aprende? se aprende básicamente, dice Ana, de hecho, yo he de decir una cosa, Ana, de, del grupo de, de la Escuela Oficial de Idiomas de Castelló, de La Plana, eh, fue la primera en desarrollar todo eh, un breakout. O sea, tuvimos unas, creo que fueron tres sesiones y en la última sesión tenía ya todo montado, lo tenía, era efectivamente un, un escape, un carnescape basado en el carnaval de, de Venecia porque bueno, ella, ella es profe de, de italiano y, uh, y además luego nos estuvo contando la experiencia, cómo lo hizo, con dos grupos seguidos, o sea, una locura, pero también es verdad que bueno, eh, luego yo veía la cara de Ana ese día contándonos lo que había hecho y era como, uf, es, que, es que la verdad es que, Jolín, al final te sientes bien ¿no? cuando ves que la gente solo está pasando bien y además que está aprendiendo, que está repasando conceptos. ¿Vale? Porque nunca hay que dejar de lado y tener presente que al final lo que estamos haciendo es repasar y aprender. En un contexto ah. lúdico, eh, con emociones, ¿vale? Pero al final, o sea, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Y nada, un poco con la, con la pregunta que tú me hacías, Azu. Uh -huh. eh, um, básicamente, en el curso lo que ofrecemos es los distintos pasos. Bueno, es verdad, una cosa que no había, no había comentado: el curso está gamificado. Ajá. Es decir, eh, ¿Es para obtener los contenidos, debéis ¿Sí? superar retos. ¡Ah! Oh. ¡Claro! Es decir, es un, es un escape room, un Breakout Edu digital. Muy bien. ¿vale? Con una narrativa y demás. ¿okay? Así nos inmersiremos Entonces, totalmente. Claro, y así eh, desde el minuto cero estáis viendo ejemplos, el alumnado está viendo ejemplos de cómo se pueden hacer las distintas pruebas. ¿vale? Bueno. Todo a través de páginas web, cambiar nombres, buscar información y tal. Y básicamente vamos haciendo las fases: buscar primero y pensar la narrativa, conocer los elementos de gamificación y luego una, unas hojas con más de 100 recursos clasificados y organizados para uh -huh. que puedan eh, para que puedan conocer distintos tipos de pruebas, distintas pruebas de distintos elementos que se pueden utilizar para la narrativa y un canvas y un documento que les ayuda a hacer todo el, todo el proceso. Vamos que en 15 días podéis tener perfectamente vuestro uh -huh. Breakout Edu montadito. Uh, qué guay. <ríe> y, Azu, yo quería preguntarte también... Eh, Preguntar. ...de las metodologías activas, que, uh -huh. que son muy muy amplias, eh, en el curso que, que vas a hacer en, la, en el eve 2020, uh -huh. ¿en, cuáles te vas a, ¿en cuáles te vas a centrar, sobre todo? Vale. ¿En cuáles me voy a centrar? Eh, Pregunta así, um... como <ríe> otra vez así en frío. <ríe> Vale. Eh, a nivel transversal, vamos a reflexionar sobre el papel del trabajo colaborativo, tanto uh -huh. entre el alumnado como, como entre el profesorado. Estrategias, recursos y potencial. Luego, a nivel de metodologías activas más concretas, uh -huh. trabajaremos, por ejemplo, el, el aprendizaje basado en, en problemas, en el cual uh -huh. se propone a los alumnos un, un problema contextualizado, buscando que para ellos sea significativo y, a través de un proceso de investigación y de aprendizaje, ellos han de construir su propia respuesta. También el aprendizaje basado en retos. Son retos uh -huh. más concretos a los cuales han de, de dar respuesta. Eh, también indagaremos en el trabajo por proyectos, que está muy enfocado desde el punto de vista del aprendizaje globalizado, es decir, uh -huh. Cuando aprendemos en la vida, no aprendemos un poquito de competencia matemática, un poquito de competencia lingüística, ¿no? Sino que aprendemos de manera globalizada. Es una metodología, Ana, <ríe> la dedico a Ana y, y Nuria también, eh, muy, muy tenida en cuenta en infantil, porque, porque el aprendizaje de todos es globalizado y desde infantil se tiene muy en cuenta a la hora de, de, de diseñar las programaciones. Pues sería eso a partir de de un tema escogido por los alumnos para que así nos aseguramos la, la significatividad y la motivación. Y a partir de aquí preguntarles qué saben, qué quieren aprender y diseñar todo un proceso en el cual el profe es de nuevo el guía y los alumnos van decidiendo qué quieren aprender, cómo hacerlo y acompañarles en este proceso para, a través de este proceso, alcanzar los objetivos que nos hemos planteado a nivel de aprendizaje. ¿Qué más? Después también trataremos un poquito el flipped Classroom, Ajá. que sí, que es un modelo pedagógico, bueno, que viene a ser eso, capgira la Teba Aula, ponlo todo patas arriba, patas arriba, que transfiere el trabajo de, de, de determinados procesos fuera del aula. Fuera del aula podemos trabajar eh, diferentes cosas, por ejemplo, a través de vídeo y luego dentro de, del aula, junto al docente, facilitar otros procesos y experiencias que si queréis, en mi curso se da se da una pincelada de diferentes metodologías, pero eh, awesome. si queréis, eh, Xavi, Suñé y Joan Padros dan también un curso live eh, focalizado en el, en el Flipped Classroom y ellos realmente son dos verdaderos cracks con mucha, con mucha experiencia. Y luego también trataremos eh, la gamificación. La gamificación no es una cosa nueva, ya... Piaget, por ejemplo, es un gran representante. Hablaba de, de cómo aprendemos jugando. Pero sí que las tecnologías han empoderado este proceso de gamificación. Es a través de recursos lúdicos, fomentar la metodología y el aprendizaje. Xavi, manda, manda besitos. Ah, besitos, Xavi. <risa> Xavi, que he visto una foto, no sé, eh, creo que era WhatsApp, de tus rosas espectaculares. Eh, están preciosos, tienes un jardín precioso. Eh, preguntaba, preguntaba Ana en el chat mientras estabas hablando, Azu, sí. la diferencia entre ABP y sí. Task-Based Learning. Vale, míralo, te voy a dar la respuesta, Ana, si te parece bien, a través de, de ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, un aprendizaje basado en problemas podría ser que nosotros eh, nos situamos en un. De nada, Xavi. Xavi es, es un crack, no podía, no podía obviarlo. Eh, por ejemplo, vuelvo. Aprendizaje basado en problemas. Imaginaros que nosotros trabajamos, eh, salgo de mi contexto de FP y me meto en una escuela de primaria para, para cambiar de nivel. Trabajamos en una escuela de, de primaria. Entonces, nos hemos dado cuenta que... Eh, Quizá el espacio de patio, si lo reestructuráramos de otra manera, sería más provechoso porque los niños podían jugar a diferentes tipologías de juego. O, por ejemplo, estamos observando últimamente que los niños están... Mmm, hay poco movimiento en el patio queremos fomentar mmm, más este tipo de movimiento. Pues, problema. Hemos detectado que, que el patio tiene ciertos espacios desaprovechados. ¿Qué solución podríamos aplicar para optimizar este espacio? Y a partir de aquí, realizar todo un proceso con, con los niños para da, dar respuesta a este, a este problema. A partir de aquí podríamos, por ejemplo, eh, dividirnos en grupos, hacer encuestas a los diferentes grupos-aulas, hacer una... Una, también una encuesta, en esta misma encuesta, decir a qué jugáis, a qué os gustaría jugar, qué propuestas tenéis, eh, crear presentaciones para transmitir los resultados, crear hojas de cálculo para hacer el, el análisis y a partir de todo este proceso de investigación conseguir una, una solución conjunta. ¿De acuerdo? ¿Qué la podríamos hacer? De dos maneras, que nosotros fijásemos los objetivos y se los diésemos a los, a los niños, en este caso, a nivel de transparencia, o que fueran ellos quienes, mientras hiciesen este proceso, descubriesen qué objetivos son los que están desarrollando. ¿vale Este podría ser un, un ejemplo de, de un aprendizaje basado en problemas. Un aprendizaje basado en tareas o, o, en, o en retos podría ser, eh, por ejemplo, en un contexto en el cual estamos trabajando la introducción a la programación en un aula de, de primaria y cojo un ejemplo desarrollado por Frank Sabaté que, que me gustaba mucho en el momento que colaboré con él. El reto era, vale, ¿cómo programarías un videojuego en, en Scratch para que tú consigas tener una, un globo deshinchado y a través de tu ordenador conseguir que se hinche, pero que si se hincha demasiado, reviente. Ese sería, ese sería un, un ejemplo. El, yo creo que el, eh, los problemas son tienen unas fases más marcadas, son más largos uh -huh. en el tiempo. Y los retos, las tareas son más... para un número más pequeño de, de, de sesiones. Son con objetivos más cortos y más concretos. Uh -huh. una, una duda que me ha surgido, eh, Azul respecto a lo que estabas comentando, eh, has dicho antes que, que para que el aprendizaje sea, sea realmente significativo, uh -huh. es interesante que en el ABP eh, los problemas o la, las, los, las preguntas iniciales desde las que se parten eh, sean desarrolladas o sean planteadas por el propio alumnado. ¿Ocurre lo mismo en el aprendizaje en retos? ¿O en los retos sí que los puede marcar o los puede indicar más el profesorado y no tanto el alumnado? A ver, en el ABP también a veces ocurre al contrario, pero sí que es, creo que es más, más significativo que sea el, el alumno en sí. Sí, lo... un apunte, Pepe, y creo que cuando he dicho que es el alumno el que debe diseñar, eh, ¿de qué? Hablaban más bien de los proyectos. Del, yo exacto, cuando lo encuentro, sí, sí, sí. sí. Cuando, vale, vale, Perdona, te había entendido que hablábamos de, del no ABP, no, no de, los, de, lo, de los proyectos, sí, sí. Eh, yo creo que los proyectos... Sí, debe ser el alumno, porque debe, deben salir de él. Porque si no salen de él, quizá en vez de en un aprendizaje por proyectos, estaríamos hablando de un tema de interés, que es cuando haces el mismo proceso, pero sin implicar el alumnado respecto a qué tema escoges claro. y respecto a qué quieres aprender sobre ese tema. ¿De acuerdo? Tendríamos aquí dos cosas diferentes que son muy extendidas en las aulas de infantiles, sobre todo. El aprendizaje basado por proyecto, que es tu alumno, qué quieres y qué quieres aprender sobre esto, y eh, el centro de interés es que yo, como profesora, te propongo unos temas que creo que te gusten y te voy guiando, pero no decides tú a dónde llegar. Y luego, en el aprendizaje por tareas, por retos o por problemas, yo creo que en el aprendizaje por problemas podríamos partir de quizá de, de un mix, de podría ser que vosotros decidáis el problema, pero yo como docente también lo puedo plantear o hacerlo entre los dos. Y el aprendizaje por retos, quizás sí, las experiencias que yo conozco, pero es totalmente flexible, Quizá me puedes decir lo contrario, sí que parten de, de premisas facilitadas por los docentes, las mm. que yo conozco. Pero bueno, sería un tema reflexionar cómo implementar la decisión del alumnado en estos procesos también. Sí, yo te lo decía también por eso, porque las experiencias que conozco de, mm. de aprendizaje por retos también normalmente parten las premisas iniciales del propio de la, de la docencia no tanto del, del alumnado mm. pero bueno sí. sí como dices una buena una buena opción para para reflexionar sobre sobre ello y bueno Ana te estaba dando las gracias mientras hablábamos ah. azul Ana te ha dado las sí. gracias por uh, por bueno por explicarlo también y que se haya se le haya quedado tan claro vale Rosa nos pregunta está estoy pensando en FP el tema de trabajo lo va a determinar el currículum es así eh, Ana, ¿qué, ¿qué quieres decir? El tema de, de trabajo. ¿Estás pensando en alguna metodología concreta de, de, de las que has citado? ¿Estás pensando en, en centros de interés o en aprendizaje por problemas? O... Bueno. Sí, yo creo que mientras me contestas voy, voy hablando. Espero poderte responder. En FP, efectivamente, como en todos los niveles, tenemos un currículum y también tenemos unos resultados de aprendizaje que, que nos guían en el proceso. Pero, dentro de ellos, la, metodo la metodología con la que los tratamos es cosa nuestra. Entonces, nosotros tenemos que cumplir unos resultados de... Ah, los retos o proyectos. Eh, nosotros tenemos que cumplir con unos resultados de aprendizaje, es decir ayudar a los alumnos, guiarles para que cumplan estos resultados de aprendizaje, pero la manera de hacerlo es cosa nuestra. Entonces, sí, evidentemente, en, en FP tenemos que, que dar respuesta al currículum. Tenemos que asegurar que cuando hemos acabado el módulo que nos toque, el alumnado ha desarrollado las competencias y ha alcanzado los, los resultados de aprendizaje precisados. Pero... Dentro de ese marco tenemos flexibilidad para decidir cómo lo hacemos. Entonces, sí, lo marcamos dentro del currículum, pero los retos o proyectos los podemos definir según lo que pensemos dentro de ese contexto que es, que es más interesante para el alumnado. Yo creo que las dos cosas tienen cabida. Ser innovador, eh, fomentar eh, el aprendizaje activo del alumnado y hacerlo con metodologías diferentes como retos o proyectos. Eh, y, de hecho, las experiencias que tenemos po, también es que lo, los alumnos aprenden y, y los alumnos están agradecidos, contentos de aprender nuevas metodologías. Yo que estoy con Nuria en el campo de, de la educación infantil, de formación profesional para educación infantil, también... A la hora de plantear las cosas diferentes, es un aprendizaje, a través de retos, proyectos, es un aprendizaje que los alumnos se llevan y que aprenden nuevas maneras de aplicarlo para cuando ellos sean educadores en el aula. Eh, Nuria nos dice, sí. los resultados de aprendizaje están formulados de forma muy competencial. Muy Exacto. Muy competencial. Y esa forma competencial nos ayuda a fomentar las metodologías activas. Bueno, espero haberos dado... Después a, a ti, Rosa, si tienes cualquier duda, seguimos. Va, eh, voy a plantear yo una, una vale, respuesta. nos quedan unos diez minutillos, ¿vale? Para, ah, la, para vale. terminar, pero bueno, para que lo tengamos un poco un poco en cuenta. Mira, Ana Mira. estaba planteando, a ver, eh, Ana hablaba, el currículum es tu amigo siempre y es fácil incluirlo en ABP. Todo cobra sentido claro, un sentido claro. Sí, es verdad. Es eh, la primera vez, es mucho trabajo, pero vale la pena. Y realmente, una vez has empezado, luego, en años posteriores, puedes siempre adaptándolo, mejorando. Pero toda esa tarea inicial no queda como una tarea que has dedicado a un curso y luego quedan saco rotos. Sino, aparte del aprendizaje de los estudiantes, son cosas que en el futuro puedas reciclar. ¿No, Pepe? Yo supongo que cuando haces un mm. recurso de estos tan chulos, en el futuro... Claro. Claro, puedes cogerlo claro. y adaptarlo. Claro, incluso eh, puedes volver a repetirlo. Si, no tienes, si subes de nivel educativo pasas a otro curso, lo puedes adaptar y si te quedas en el mismo, en el mismo nivel, pues vuelves a utilizarlo y lo mejoras. Lo mejoras. Vale, porque al final, sí, porque al final yo siempre pienso que eh, cuando tenemos una idea en la cabeza siempre sale bien y siempre es perfecta. ¿Vale? Estamos hablando de algo muy creativo, muy de, de hacer cosas, ¿no? Entonces, dices, bueno, entonces el alumnado hará esto... Y, y bueno, luego te encuentras cosas extrañísimas como, por ejemplo, en este que os estaba diciendo, hay un libro que tienes que... Una de las pruebas es... Eh, no voy a hacer mucho spoiler, por si acaso. ¿Vale? Algunos lo hacéis, pero... Hay, tienes, que, tienes que interactuar con el libro, ¿no? Porque al final hay un mensaje ahí en ese libro. ¿Ok? Pues en una de las ocasiones, una señora cogió el libro se fue a un lado del aula y empezó a leerlo. Uh -huh. Entonces, era como, tú en tu cabeza tienes claro que van a coger el libro, van a coger la tarjeta, van a leer, van a saber qué tienen que hacer y van a... No, luego la gente <risa> hace... Entonces, ahora, cuando te das cuenta que eso mismo se repite varias veces, uh -huh. entonces yo lo que digo es que, bueno, hay que cambiar la prueba o hay que adaptarla un poco mejor o dar más información para que sepan qué hacer con esa prueba. Entonces, cuando haces un breakout, Edu... Lo estás cambiando constantemente. Uh -huh. Al final sí. siempre vas haciendo mejoras, cambiando esta prueba. Esta no me gusta, no, creo que no la entienden bien. Podría, he descubierto una nueva herramienta que, que me permite hacer más cosas, voy a cambiar esta prueba. Entonces, es algo vivo, en el fondo. En el sí. que una vez lo tienes, vas, vas cambiándolo. Y yo creo que ahora. Yo también estoy trabajando con Nuria mucho este año y estoy trabajando muy a gusto. Y esto que dices es muy interesante, que es un material vivo. Yo creo que al haber implicado, al haber integrado las TIC en los procesos, la facilidad para actualizar continuamente las propuestas es exponencial. Sí, que, que bueno, que es un poco también con lo que estabais comentando con, con el ABP, es un material vivo, mm, que está exacto. en constante evolución, además desde el propio alumnado, ¿no? que es el que, el que va decidiendo, el que va haciendo y el que va... Eh, entonces, en ese sentido, al final ganamos, ganamos en un alumnado que sea más activo uh -huh. y que sea el centro de, del aprendizaje. Claro, que ya se lleva diciendo esto años y años. Sí, pero bueno, por suerte pero... creo que cada vez eh, el profesorado en general lo tiene más claro, uh -huh. por suerte, pero bueno, hay que seguir peleando, entre comillas, ¿no? <ríe> Porque a veces, pues bueno, la, el PowerPoint, la clase magistral y el soltar los contenidos y poner ejercicios, pues bueno, es lo más, a veces es lo más fácil. Sí, lo más fácil, pero a algunos no nos sentimos cómodos con, con este proceso. No, no, claro, claro. Por suerte, por suerte. Por suerte, sí. Y Quizás ahí está también el... la espiral que, que va empujando a veces y dando <risas> también ideas y dando y dando motivos también para para cambiar esta metodología. Quizá la, la dificultad es encontrar el equilibrio, porque sí que hay metodologías clásicas que pueden ser muy buenas para desarrollar ciertos objetivos, ¿no? Pero quizá la clave es Exacto. seguir aprendiendo, seguir flexibilizando y saber escoger en qué momento hacer cada cosa para optimizar los resultados. Sí, sí, sí, sí. Muchas veces también cuando hablamos sobre la, la, las clases magistrales, a veces. Se pasa de un extremo al otro, ¿no? Se demoniza. Tampoco es eso. Realmente hay momentos y tú puedes estar en una clase presencial y creo que todo el mundo hemos tenido profesores que han hecho clases magistrales que hemos aprendido y que uh -huh. hemos comprendido y que hemos estado muy a gusto. El problema está en, en cómo planteas esa, cómo usas la herramienta. Al final el PowerPoint no es ni bueno ni malo, lo hace bueno o lo hace malo el docente y el uso que hace de ese PowerPoint. La herramienta es neutra. La herramienta, sí, y más cuando entramos ya en las, en las TIC. Yo, por cierto, quería preguntarte... Uh -huh. eh, um, ¿Qué competencias crees que debe tener el profesor, los docentes actuales el profesorado, para poder incluir esas metodologías activas en el, en el aula? Vale. Eh, cuando hablamos de competencias digitales docentes, eh, tenemos de uh -huh. dos tipologías. ¿no? Tenemos las competencias digitales instrumentales, que vienen a ser eh, el uso de los recursos. Y luego tenemos las competencias digitales me docentes metodológicas, que son la capacidad, la habilidad, ...del profesorado para coger todo ese conocimiento y todas sus habilidades para integrar esas TIC en el aprendizaje y que esto sirva para algo, sirva para mejorar los procesos educativos y al final sí. el aprendizaje del alumnado. Yo creo que, que en este caso la competencia digital docente... Clave sería la metodológica, es decir, no importa que conozcas muchos muchos recursos, muchas herramientas o lo más de lo más de lo más, si realmente después no sabes cómo acercarte al alumnado y cómo integrar esto para hacer tareas que realmente les motiven, les provoquen aprendizaje significativo y les sirvan para ir más allá en su aprendizaje. Uh -huh. Sí, no sé, sí, antes destacaba Ana todo el tema de, del aprendizaje globalizador y, y relacionado con el área de lenguas. Nuria nos dice que toda metodología que cumple sus objetivos es adecuada. Es exacto. Adecuada. Y aquí uh -huh. yo creo que hay que ir picoteando de aquí y de allá. No, Pepe, coger sí, de sí, aquí sí, de sí, y de allá y de cada momento. Eh, quería comentar una cosa que ha dicho antes. Ana que hablaba del aprendizaje globalizado y también eh, romper una lanza para, la, para, el, para el profesorado de las primeras etapas. El aprendizaje globalizado es una cosa que, que, en las, que en infantil se tiene muy en cuenta, que en primaria se tiene un poquito en cuenta, pero a partir de entonces es como que se va perdiendo. Y entonces yo creo que es una cosa que como profesores de, deberíamos volver, no deberíamos volver a tener en cuenta el potencial de no centrarnos en, nuevo, en nuestra asignatura, sino de coger lo más, lo más rico, de, de entremezclar diferentes asignaturas, diferentes módulos. Creo que de ahí podríamos aprender mucho. Los alumnos podrían aprender mucho y nosotros, como profesores, también tanto a nivel de materia como a nivel metodológico, al trabajar colaborativamente con sí. nuestros compañeros. Sería un aprendizaje que realmente valdría la pena intentar y, y fomentar. Sí. Ana Moniz dice bueno, que le encanta el tema de Nuria. El lema, el lema de Nuria. Eh, hemos empezado como dos minutos antes, con lo cual ahora mismo son y 54 en mi reloj. Nos quedan cuatro minutos eh, para hacer la hora y antes de que se corte, bueno, pues aprovechando, eh, a ver si alguno de los asistentes quiere comentar alguna, alguna cosa más, alguna pregunta de última hora. Eh, es el momento. Es el momento. <risa> es el momento. Sí, ¿no? Yo te quiero decir, Pepe, una confesión. Quiero hacerte una confesión. Que no me iba a apuntar a tu curso porque no tenía tiempo, pero al final me voy a apuntar, ¿eh? porque me has convencido. Así que ahí nos veremos. Tengo un poco de miedo Perfecto. de no saber abrir los candaditos, pero ahí estaré. No, no, no. Yo creo que... Creo que, bueno, te lo vas a pasar bien. Te lo ¿Sí? vas a pasar bien. Sí, yo creo pues... que sí. Yo creo que sí. además es que va muy en la línea de, de todas las, de todas las uh, metodologías activas que tú uh -huh. planteas en tu curso, ¿no? Es decir, eh, el Breakout Edu forma parte de la gamificación. No te voy a contar nada de gamificación que tú no sepas ya, ¿vale? uh -huh. Con lo cual ahí tienes ya mucho, uh -huh. mucho... No, al final, bueno, pues elementos, mmm, narrativa y esta parte, vamos, yo creo que, que puede ser interesante. Puede ser interesante. Al final sí. las metodologías activas es eso, poner al alumno en el centro en un papel que no sea pasivo. Entonces Como tu propuesta Ana. está... Como dice Ana, exacto. Mm. Tu, tu, tu curso está totalmente en línea. Yo planteo algunas propuestas, pero esto es inmenso. O sea, a partir de aquí podemos crear todo lo, que, todo lo sí. que se nos ocurra. Y los docentes tenemos, a pesar que a veces nos falta tiempo, nos desilusionamos, tenemos un gran potencial creativo. Tenemos una tarea muy importante, una de las sí. más importantes del mundo. Sí. Y a veces no tan reconocida. Ese es el problema, quizás. Uy, no, no quiero irme con un mal sabor de boca. Esto no. hay que subirlo, esto hay que remontarlo. Nos quedan tres minutos para remontar esto. Ayudarnos a hacer un... Mira, aquí tienes también, ya otro. tienes otra puntada. Sí, sí. Bueno, será, será, estará encantado de volver a verte, aunque sea ahora en digital. Por cierto, antes de terminar, eh, ¿qué pasa si no, si no encuentras la solución? Ah. Te quedas ahí para toda la vida. Te quedas ahí. No, no te encierran, no, no, pero no. si no abres la caja no te dejas salir, Pepe. No, no, no. no. Eh, siempre puedes pedir pista como al Game Master, ah, que en este vale. caso es el tutor. Pero bueno, son retos relativamente sencillos, ¿vale? Tampoco hay que, Se tampoco hay que te ser te seas, excesivamente nada, malo. <risa> <risa> <risa> pero bueno, bueno eh, yo antes de terminar quería también dar las gracias a Oscar, que ha estado un poco en la parte sí. la parte gracias, técnica Oscar. atrás. Y ha estado ahí pendiente en todo momento de nosotros para que en todo, todo nos bien. Sí. Sí, y aspiral, ver, obviamente. aspirar Yo quiero hacer un apunte también que sí, a veces eh, no somos bien valorados, pero también nosotros tenemos potencial para que para que esto cambie. Si hacemos las cosas con ilusión, bien hechas, implicándonos, yo creo que estaremos poniendo nuestro granito de, de arena para, para romper también esta visión y demostrar que realmente la, la profesión docente es algo que, que merece la pena porque tenemos mucho a aportar en la sociedad y en el mundo y en el crecimiento de, de, de nuestros alumnos entonces eso que dicen a veces el robot sustituirá al docente no nunca porque la figura docente no cuando allá, en, ¿eh? en una metodología activa no no pierde eh, importancia el docente, el el alumno es el protagonista pero el docente es muy importante porque es el que guía el proceso el que marca los objetivos es un es un trabajo colaborativo en equipo. Se necesita el uno, pero también el otro. Y con la fuerza de los dos es cuando más lejos se llega. Bueno, pues nos quedan ahora mismo 20 segundos, así que vamos a apurar hasta el último segundo. Gracias, Azul, por hacer tan sencillo todo este directo y por haber aportado tantas tantas cosas. Gracias a ti, Pepe. Me ha encantado escucharte. <risa> y muchísimas gracias a todos por, por estar aquí. Yo pensaba que una hora se nos haría larga. Cinco, cuatro. Y de hecho, <risa> que... lo hemos aprovechado al máximo.